...inauguración en Molina Dragón sobre eh, prensa y programas antiguos... ...muchos de ellos de hace dos siglos. Presentamos hoy la exposición sobre revistas, diversas revistas... ...que se han editado en el señorío de Molina, en Molina principalmente... ...y una serie de programas de ferias y fiestas... A ...los cuales hemos elegido los que están dedicados especialmente a la tauromaquia... ...por ser en principio los más vistosos y los más curiosos para ello. La Asociación Histórico Cultural Santiago Azpicueta fue fundada hace un muy poco tiempo... ...y nos vamos a dedicar, aunque yo soy no soy asociado de ella, pero sí colaboro con ellos... ...nos vamos a dedicar pues, a hacer diversas exposiciones sobre libros de historia... ...y para el año que viene teníamos previsto... Los distintos libros que se usaron en la enseñanza en las escuelas, en las diversas escuelas de Molina, hasta los siglos, hasta los años 60 aproximadamente. Es interesante, principalmente, aunque muchos en el Molina o en el Señorío puedan conocer las revistas y los programas, evidentemente, las personas mayores. Es curioso venir a verlo por, por conocer los programas que se hacían en aquellos momentos, las revistas, lo que se publicaba, los diversos formatos y las diversas imágenes coloridas, principalmente, como he dicho antes, la tauromaquia. Curioso por la publicidad que se daba a los comercios de Molina, que era lo que mayormente ocupaban dichos programas.